Previamente en Milarepa, Milarepa ha sido un joven abusado, un vengativo hechicero, un humano arrepentido, un buscador de liberación interior, un discípulo devoto, un practicante con determinación inquebrantable y un ser iluminado con la capacidad de beneficiar a los seres. Después de pasar por todas esas etapas en su vida, ahora muchos discípulos siguen sus enseñanzas. Varios de ellos le preguntan al anciano Milarepa, ¿quién será el sucesor del linaje cuando muera? Así llega Gampopa, su principal discípulo, a quien le brinda todas sus enseñanzas. Justo antes de despedirse de Gampopa, Milarepa le brinda su poderosa enseñanza final. Así, Milarepa y Gampopa se despidieron después de la última enseñanza tan poderosa. Y Milarepa había dejado eh, ciertas sugerencias o peticiones o instrucciones en las manos de Campopa. Aparte de las transmisiones que le había dado, le dijo de ir a cierta montaña que se llama Takha Campo a practicar, que era mucho hacia el este. También le dijo de venir de regresar y venir a volver a verlo en cierta fecha. Después dio esta enseñanza tan vivencial y tan directa. Y Milarepa regresó a Chuar, Chuar eh, donde los discípulos se habían juntado, estaban juntados, practicando. Y regresando, Murarepa les contó a los discípulos que anoche había tuvido un sueño y que este maestro médico, así le llamaba, en aquel momento no tuvo el nombre Gampopa, porque el nombre Gampopa viene de esta montaña, Takla Gampo. En este momento todavía está conocido como... Eh, doctor, ¿no? o sea, médico, como maestro de U, doctor de U, ¿no? y con otros diferentes nombres, incluyendo su nombre de Dharma, que era Sunam Rinchen. Pero en este momento dice, este maestro médico va a beneficiar ampliamente a los seres. En el sueño hubo un solo buitre que voló desde Milarepa, estaba hacia U. Y nos acordamos del sueño de los cuatro pilares o cuatro columnas, el buitre era Milarepa, o más bien era. U la herencia de Dharma que él estaba guardando y transmitiendo. Así se representaba. Que el buitre voló hacia U y, y ahí se aterrizó en la cima de una gran montaña. Y esta montaña estaba rodeada en todas las direcciones por muchos gansos. Y después de un tiempo los gansos eh, despegaron, empezaron a volar. Ascendieron. Ascendieron ¿sí? a volar. Y cuando volaron, juntaron otros 500 gansos, cada uno juntando cada vez más, hasta que todo el valle se llenó de gansos. Y esto indica, dijo Milarepa, que mientras yo soy un yogi practicando como un laico, en mi, mi linaje habrá muchísimos monásticos, y con esto yo estoy cumpliendo mi responsabilidad a las enseñanzas del Buda, y se mostró muy feliz. Rampopa sigue su viaje caminando, Milarepa sigue cuidando los discípulos y ahí en la biografía viene una lista de diferentes eventos con referencias a los diferentes capítulos en el ciclo de cantos donde están descritos los eventos. Pero ya estamos acercándonos a la parte en la que, como los discípulos habían mencionado, Milarepa ya está muy mayor y los pensamientos ya van hacia lo que sigue. Pero Milarepa sigue sus actividades, beneficiando a los seres, de la, del modo que sea. Y en algún mom momento, eh, un, eh, un, una comunidad le invita y en esta comunidad, en esta zona, hubo un Geshe, y Geshe es un título eh, que, que se empezó a usar en el Tíbet eh, durante esta época de las enseñanzas de los Kadampas que vienen de Atisha. Geshe es forma corta para Shenyin, eh, que quiere decir amigo virtuoso. ¿Mm? Tiene esta, este elemento muy cercano, pero ya se ha empezado a convertir en un título. ¿Mm? Y este maestro en particular, este Geshe, eh, fue muy erudito, muy elocuente, había amontanado mucha riqueza y estaba así disfrutando de su título y siempre cuando esta comunidad tuvo actividades de Dharma, siempre él fue quien se sintió encabezando la fila. Y esto, cuando uno empieza a tener contacto con la cultura tibetana, uno ve la jerarquía es por todos lados. Cuando eh, básicamente hasta el momento de la invasión china, la sociedad tibetana fue una sociedad básicamente feudal en su organización, así que la jerarquía, donde tú estás en la jerarquía, nunca dudas porque por todos lados hay, ¿no? hay indicaciones y tú te tienes que poner donde te toca según tu estatus. Y también contactando con la cultura tibetana se ve que la jerarquía se expresa visualmente y en organización de espacios. Siempre hay alguien más arriba, más bajo literalmente, ¿Sí? y hay cuentos muy chistosos y a la vez tristes de asistentes. Los grandes lamas no les importa, pero sus asistentes, muy no envidiosos y, y protegiendo. Y hay cuentos de antes de una gran ceremonia se ponen de acuerdo cuál es la altura relativa de todos los tronos y que los asistentes intentan cambiar los cojines porque dice un cojín, pero ponen un cojín más alto para elevar a su maestro. Y cuando entras a una actividad tibetana, no, nadie te tiene que explicar qué es la persona más señor en la jerarquía, Es más alto, es más hacia el frente, si hay una fila es primero en la fila. Muy fácilmente te ubicas ¿no? y te pones hasta atrás <risa> para evitar entrar en los juegos. de ¿no? El gobierno tibetano que cuando a partir de la época del quinto Dalai Lama, cuando el gobierno tibetano y la escuela Giluk eran lo mismo, básicamente la, ¿no? la religión y Estado se juntaron, hubo todo, todo como reglas de quién pudo tener qué estatus. Y las diferentes linajes tenían... ¿no? y sus eh, lamas principales hubo todo un sistema de quién es más alto que quién, no, no dependiendo de los logros, dependiendo de, del estatus. ¿no? Así que todo un show, ¿no? todo un espectáculo de jerarquía. En este contexto este Geshe siempre fue el primero en la fila, siempre pero alguna vez Milarepa estaba en la zona, y Milarepa, pues claro que le pusieron primero en la fila, ¿no? sentado ahí. Y a este Geshe no le cayó nada grato. ¿Mm? Y ve la situación y apuesta que ok, vamos a ver, voy a hacerle postraciones a ver si me imagino que va a reconocer que a mí me debe. Hace tres postraciones a Milarepa y ahí queda esperando. Y Milarepa jamás había hecho postraciones a, después de conocer a Marpa, excepto Marpa no, no hace postraciones por cortesía, por caer bien, por… ¿no? Es, para él es marpa, ¿no? y su práctica. Así que no cayó en esto. ¿No? Y a este geshe que se llamó geshe tsapu, ¿no? a este geshe geshe tsapu o tsapua, ¿no? él empieza a pensar, ah, ¿es así? yo le voy a humillar. Yo soy el maestro más erudito, es un perro mendicante, él es nadie. Voy a ¿no? hacer que no esté engañando a todo este público no pensando que es gran cosa. Y saca eh, un texto. ¿No? De estos textos filosóficos, extremadamente obtusos, densos, difíciles a entender y dice, bueno ya que usted es eh, un gran maestro, eh, hay algunos ciertos puntos de, eh, de poco claros en este texto, a lo mejor usted nos haría el favor de elucidar eh, los puntos eh, complicados. Y dice, en palabras que son tan altas que yo no voy a poder reproducirlas, favor de otorgarnos un discurso eh, proveyendo una lectura eh, penetrante del texto, junto con una interpretación suplementaria de los puntos ancillarios. No sé si tiene sentido, pero se oye así. Palabras muy, muy qué. Y Mirale, Milarepa le contesta, tú sabes exactamente cómo hacer una lectura cercana de palabras que se encuentran en los tratados, pero una lectura cercana del significado que subyace estas palabras requiere eliminar aferramiento al yo. al generar ecuanimidad, abandonar las otras preocupaciones mundanas, generar compasión para los seres y practicar. Y esto solo se logra meditando. Aparte de esto, a mí no me interesan ni me sirven eh, ejercicios diciendo esto quiere decir esto y esta palabra quiere decir la otra, o esto lógicamente sigue eh, tal y tal cosa. Nada de esto eh, eh, implica práctica, la práctica, la meditación. Yo nunca he estudiado estas cosas, no sé nada de esto, y aún si sabía, ya lo olvidé. <risa> Escucha mi canto del porqué, y empieza a cantar ¿no? juntando eh, lo que ha, sí se que, que entiende y lo que ya ha olvidado. Por ejemplo, yo una y otra vez he meditado sobre el amor bondadoso y la compasión y he olvidado aferrarme a categorías de yo y otro. Uh -huh. ¿Mm? Y sigue. Una doja maravillosa, pero sé que si empiezo a explicar, a traducir todas las dojas excelentes, esto nunca vamos a llegar al fin. <risa> y, pero te termina eh, el, el canto diciendo, eh, una y otra vez usé el templo en mi cuerpo ilusorio y olvidé los templos um, locales. Una y otra vez practiqué sin preocuparme con palabras y olvidé esto de los significados literales que sean los eruditos que den estas interpretaciones de los textos. El Geshe dice, puede ser que la, las tradición, la tradición de los meditadores es como lo describes, pero si estaríamos persiguiendo la verdad usando tus métodos, esto nos llega, no nos llevaría a ningún lado. Yo tuve la, experiencia, la esperanza que el Jetsu, que, que Milarepa, que tú, usted, fue un buen hombre. Y esto es porque postre, me postre. Los benefactores no aceptan este tipo de trato de Milarepa. Y dicen, Gran Geshe, Maestro, eh, por lo erudito que usted es en el Dharma, el mundo está lleno de gente como usted. No eres al par ni de un solo por en el cuerpo de Milarepa. Pero toma un asiento a la cabeza de la fila y cállate. haz lo que puedes para aumentar tu riqueza, ni el olor del Dharma tienes. No, ya, no hay, siendo practicante de Dharma no puedes responder a esto sin aceptar que sí es cierto, yo soy un hombre totalmente ordinario, no tiene nada que puede hacer. Y se siente a la cabeza de la fila, humillado él y ya pensando en tomar pasos y él, escuchamos cómo él va justificando esto, él confunde la gente, el que no tiene ningún entendimiento le ha engañado completamente, esta gente está ¿no? en peligro porque él les va guiar por camino negativo porque él no entiende, no ha estudiado, no sabe. ¿no? Yo necesito hacer algo, ¿no? yo tengo que hacer algo. Y este Geshe tuve una amante, él le llama y le da algo diciendo, yo tengo algo que va a servir muy bien a este hombre, Milarepa. Tú ponlo en yogurt y ve y ofrécele yogurt. Esto es, es algo que va a ser mucho bien. ¿No? Y después uno le empieza a explicar. ¿no? lo malo que este hombre es y cu cuanto a... y ella capta y pregunta, ¿no? ¿Y esto no será veneno? ¿Mm? Y él le promete una tur turquesa, diciendo, sí, pero esto va a ser de beneficio. Tú nada más, ¿no? Si tú logras dárselo, que lo coma, yo te voy a dar una esa turquesa. Y turquesa es... No, no es nada más una piedra, es riqueza, es, ¿no? es libertad, es seguridad económica, si sí, es muy grande y, y buena. Y esto era un, una turquesa muy buena. ¿Sí? A ella le interesa la propuesta, aunque está un poquito ¿no? inquieta, y va, pone el, el veneno en el yogur y se lo lleva a él, a Milarepa. El Milarepa, cuando ella viene acercándose, le dice, eh, no voy a tomar esta ofrenda ahora, tú regresa, eh, llévatelo llévalo a tu casa y ven, eh, más tarde. y ella está convencida que él supo. Dice, llévalo más tarde. No lo como ahora, llévalo, tráelo ¿no? y llévalo otra vez más tarde. Ella, temblando sale, pensando, él sabe. ¿No? Todo el mundo dice que tiene clara evidencia. Ella ya está convencida que es cierto, porque porque no lo acepta. Y ella regresa con el Geshe avergonzada y muy asustada. Y El Geshe se pone a debatir y convencerla, diciendo que es así que gente ignorante, sin educación, terminan confundidos y engañados por él. Solo alguien que no sabe qué es clarividencia piensa que esto es clarividencia. Yo sí sé que es, y este hombre no lo tiene. ¿Por qué dijo de regresar y traerlo después si él supo que era? Eh? Piénsalo bien. Y ahí empieza a convencerla. pero él ve que ella realmente ya no quiere, así que él dice, bueno, toma la torquesa ya, es tuya, y si tú logras que este hombre tome el yogurt, pues ya que tú y yo hemos estado juntos ya un buen rato como sea, nos casamos y toda mi riqueza será tuya. Y él dice, una, un dicho tibetano, que pues, hemos estado juntos mucho tiempo como sea así que nos podemos casar. Como se dice, no hay, hay poca diferencia entre comer poco ajo o mucho. <risa> Como sea, vas a oler de ajo, así que si estás comiendo un poco, co poco puedes com comer mucho, ¿verdad? Así que con la esperanza que sí, su, ahora su vida iba a estar, ella, ella iba a tener todo su futuro arreglado, en vez de estar una amante secreta, sin estatus, sin seguridad, sin nada, ella va y ofrece yogur a Milarepa. Esta vez Milarepa lo acepta ¿Eh? y le dice, ¿ya recibiste tu turquesa? <risa> <risa> <risa> Ella, sí, dame, dame este yogur, dámelo. ¿Eh? Y él le pregunta, ¿y tú qué vas a hacer con esto? Yo, yo lo tomo, yo lo voy a tomar. Yo no, ¿Ah? está muy, muy movida. Él dice, mi, compas mi compasión no me permite dártelo. Pero como sea, el tiempo de mi estancia en este cuerpo, de mi vida, ¿eh? ya... Mi, mi momento de salir por otro reino ya ha llegado. Si yo lo hubiera tomado la primera vez, no hubieras recibido tu turquesa. ¿Mm? Y como sea, es mi momento de irme. Y cuando es el momento de irme, irte, si tomas veneno o no, a un yogi no, no le afecta. Después le dice: Este geshe te ha prometido muchas cosas, pero no se van a suceder. También dijo muchas cosas de mí que tampoco son ciertos. Habrá un momento cuando los dos sentirán profundo arrepentimiento. Cuando esto te sucede, cuando esto sucede, dedica tu vida completa a practicar el Dharma. Y si no puedes hacer esto, asegura que jamás cometes acciones tan dañinas como eh, otras acciones dañinas a un alcoso de tu vida. Tanto tú como él siempre han intercambiado felicidad por miseria. Esta vez yo estaré haciendo plegarias para su felicidad. No le comentes nada de lo, de lo que ha pasado aquí a otras personas. Te va a ir muy mal. Luego la gente va a saber, antes no entendiste las palabras de mis enseñanzas, pero en el futuro verás que todas serán ciertas. Así que guárdalas en mente y compruébalas. Y toma el yogur. Ella regresa, comenta al Geshe, que es muy complacido que ha tomado el yogur, y le dice no le comentes nada a nadie, que ella por cierto no hace, o por cierto ella no comenta a nadie, ya milarepa también le había dicho esto. milarepa eh, envía un mensaje diciendo que toda la gente de la zona, de la región, eh, que traigan Provisiones para un festín ritual eh, comunitario, colectivo, un zok, un gran zok, que quienes tienen conexión con él, que traigan provisiones, que no han tenido la oportunidad de conocerlo y quieren conocerlo, que ahora vengan. Empieza a correr este mensaje y la gente no lo, mucha gente no cree, creía que Milarepa estaría haciendo esto, no entendía. Pero los que sí y los conectados de cerca con él todos venían. Y empieza a estar dando el dharma, dando el dharma, dando el dharma, dando el dharma, enseñando, enseñando. Dojas. Y por su manera de hablar en cierto momento empiezan a darse cuenta él se está despidiendo de nosotros, empiezan a intentar invitarlo. No, no, ven a, ven a nuestro lugar antes de fallecer, ven a nuestro lugar. De Aquí hay algo muy eh, especial entre donde los maestros eh, fallecen, hay una, eh, se considera que es una conexión muy especial. Que un maestro va a cierto lugar y fallece en este lugar, es, una, es una, un vínculo muy poderoso. Así que empiezan a querer invitarlo a su lugar. ¿no? Para que venga otra vez, por cierto, pero también para tener esta, esta bendición. Y él dice: No. No voy a esperar mi muerte en este lugar de Chubar y Drin, que también es la zona. Yo no aquí voy a esperar mi muerte. Ya no voy a viajar más. Pero ustedes regresen a sus casas, hagan muchas eh, plegarias nobles, aspiraciones nobles, hagan aspiraciones nobles. Y luego nos volvemos a ver en un reino puro. Y después los campesinos de las diferentes regiones dicen, aunque no va a venir esta vez a nuestro lugar, danos una bendición para el lugar donde nosotros vivimos. Coloca, pon tu bendición en la zona. ¿No nos acordamos? que cuando regresó a su valle natal, dijeron que todo se había ¿no? echado a perder, todo fue ¿no? muy desafortunado, muy decaído. Ahora están pidiendo, porque hay esta idea de que ¿no? cuando hay ¿no? practicantes muy poderosos, puros, iluminados, practicando en un lugar, tiene un efecto. ¿No? A veces también... Los grandes practicantes van a lugares donde necesitan bendición para dar una condición para que en el futuro haya más prosperidad, bienestar, etc. Y Milarepa eh, les contesta que ustedes me han apoyado por mucho, con mucha bondad. y mis palabras de Dharma que han generado en ustedes el anhelo de llegar a la iluminación, esto también fue una gran bondad. Y aunque yo soy un yogi cuyas palabras tienen el poder de la verdad, ofreceré una plegaria especial. Para la felicidad temporal y final de todos aquí. Y está eh, unos versos de esta doha eh, dice: me inclino a los pies del traductor Marpa, padre protector de seres. Que ha cumplido sus aspiraciones. Escuchen todos los discípulos asambleados aquí. Ustedes han sido enormemente bondadosos conmigo. Yo también he sido bondadoso con ustedes, enormemente bondadosos, grandemente bondadosos con ustedes. Maestros y discípulos, Iguales en bondad, que nos volveremos a ver en el reino puro de Abhirati, que es el reino puro del Buda Akshayya. Todos los benefactores sentados aquí, que tengan vida larga y generen mucho mérito, que eviten. Ma, eh, intenciones equivocadas y que sus planes se cumplen según el Dharma. Que esta región y después empieza a hacer plegarias para la región. También dice que, que yo pueda volver a que yo pueda encontrar en el reino de Abirate, Abirati todos aquellos que actúan y practiquen, practican pensando en el ejemplo de mi vida, quienes lo eh, escriben, enseñan o escuchan, quienes lo leen o muestran respeto, y todos que emulan mi vida en el futuro cualquier persona que es capaz de meditar y practicar austeridades como yo, que pueda hacerlo libre de obstáculos y errores. también hace una plegaria que nos podemos encontrar todos quienes hemos, eh, que han visto su cara, escuchado su voz, contemplado su vida, escuchado de su vida o solo su nombre, que todos nos encontremos en Abirati. y así sigue can cantando. Y con esto, con esta bendición, empiezan a tener… Eh, eh, unos días después Mirarepa eh, empieza a mostrar señales de enfermedad, ¿No? el veneno está empezando a hacerse visible sus discípulos vienen y quieren hacer rituales para alargar su vida, quieren hacer plegarias, quieren hacer prácticas, quieren hacer algo. Y Nirarepa les dice, no. Para un yogi como yo, una enfermedad es básicamente nada más que inspiración a practicar es una llamada al cojín, y que yo ya he hecho todos los ritos necesarios que son mi propia práctica. Los ritos que ha hecho es convertir circunstancias adversas en circunstancias favorables para la práctica. Así que yo no necesito rituales para cambiar las circunstancias". Y después les dice, yo tengo un ritual efectivo para evitar sufrimiento y experimentar felicidad duradera. Y ellos piden este ritual. Y por cierto, todo que se acumula, se agota. Todo lo que se construye, se destruye. ¿No? O todo, todo que se acumula, al fin, se agota. Todo lo que se construye al fin estará destruido. Todo lo que se une al fin se separará. Todo lo que nace muere. Y este verso es un verso que aparece en el código monástico contando las vidas de los discípulos directos del Buda. Muchos de los monjes y monjas recitan esto justo antes de morir una reflexión sobre la naturaleza transitoria de todo no hay por qué sorprendernos estremecernos o agitarnos esta es la realidad y dice ¿no? ya que todo que se acumula se agota todo que se construye se destruye todo lo que se une se separa por lo tanto, debes de deben de renunciar todas las actividades de acumular, construir, unir y practicar la naturaleza de la realidad según las instrucciones del lama cualificado, de un lama cualificado. Luego les diré instrucciones claves como mi último testamento. Así va preparando todos para su salida. Sigue enseñando y en cierto momento este Gesh quiere ver qué está pasando y viene con regalitos, comida, y viene diciendo, eh, qué pena que un maestro tan logrado como usted está afligido por este tipo de enfermedad. Eh, si hubiera manera de distribuirla, ¿por qué no lo repartes entre sus discípulos? Si hay manera de transferir, transferirla, la podrías transferir a una persona como yo, pero ¡ay qué pena! ¿Qué se puede hacer? ¿No? Y larepa contesta que eh, ve a, a ti debe de ser muy claro por qué tengo esta enfermedad y que no tuvo razón eh, para afligirme. Y aunque, eh, y, y en general, enfermedad para alguien que está practicando el Dharma no es lo mismo que enfermedad para una persona ordinaria. Mi enfermedad, yo, me, yo estoy eh, trayendo mi enfermedad como un adorno. Y canta una doja sobre esto. Y El vieje piensa, él sospecha que fui yo envenenándolo. Pero seguramente él no puede hacer nada. Después dice: ¡Ay, qué pena! Si solo, hubiera, si solo yo supiera la causa de esta enfermedad, ¿no? yo podría, si fuera un demonio, yo podría hacer exorcism un exorcismo. Si fuera algo físico, yo lo podría curar. Pero desconozco la causa. Pero si hay manera de transferirla, dámela. Y Mirarepa contesta que eh, sí hay una causa de esta enfermedad. Sí hay un demonio poseyendo a alguien. Es el demonio del autoaferramiento, del egocentrismo y esto tú no eres capaz ni de exorcizar, exorcizar ni aplicar remedios, y aun si yo transferiría mi enfermedad a ti, no lo soportarías ni un instante, así que no lo, no lo haré". El piensa, él no lo puede hacer, está intentando engañarnos. Y dice, por favor, la de como sea. Y mira dice, está bien, pero no te lo voy a transferir a ti, sino a la puerta. Mire. Y transfiere. Parte, una pequeña parte, y la puerta empieza a temblar y se explota en pedazos. Que alguien se pero no tiene. Después, esto es el problema con entendimiento intelectual sin practicar. Uno muy fácilmente, ah, esto no puede ser, esto no es posible, porque uno no ha descubierto de qué la mente es capaz. Y por lo tanto piensa. Ah, Ah, tiene buenos actos mágicos, pero y dice ah qué eh, eh, qué maravilloso qué sorprendiente ahora eh, ya que usted lo puede ser transfírale la enfermedad a mí y mi larepa dice sí eh, bueno te voy a dar un sabor solo una parte, y envía solo una parte, transfiere la experiencia. Y esto de transferir experiencias, transmitir experiencias… Uh -huh. Uh -huh. no, si empiezo a entrar en esto nunca vamos a acabar. pero parte de transferir experiencias es parte de métodos hábiles. Un pequeño ejemplo, yo creo que estos es, son ejemplos que uno tiene que vivir. Una vez en una enseñanza sobre la vida de Milarepa, en un gran auditorio, su Al Dalai me empezó a llorar, contando de la devoción, de, de, de, de lo que Mila Repa había aguantado por compasión. Empezó a llorar. Y cuando yo finalmente otra vez pude ver de haber eliminado, yo vi. Era increíble. La, los monásticos estaban en el escenario. Y todas las personas en la primera fila, esto fue en Nueva York, ¿no? todas las personas famosas y e importantes, y todos los, ¿no? los geches y los maestros ahí sentados en el escenario, muy así, todo el mundo llorando. Transmitió esta experiencia. ¿Ah? Y hay, hay muchos otros ejemplos pero les voy a beber muchas cosas terminando esta serie, de así que está bien. Transfiere una parte de la experiencia, y el viejo está, él cae inmediatamente, no, no soporta, y está ¿cómo se llama su cuerpo?, se está contorsionando, no, ¿no? Se retorciéndose en el piso por un dolor insoportable. Y en ese momento finalmente ha vivido directamente una experiencia del poder de la mente ¿no? y del poder de lo que uno puede hacer uno una vez uno logra descubrir cómo se trabajan con estas capacidades, que estos son años de meditación. No, no solo reconocer el poder, sino saber usarlo. Y en este momento empieza a llorar, enveje, con una emoción verdadera. Y casi desmayándose, la repa retoma la mayor parte de la enfermedad, pero deja un poquito con él. Y le, le dice, yo solo transferí una parte, ni esta parte puede soportar. Y después él ya viene a Milarepa, no se pone, él pone su, eh, su cabeza, Ponen los pies en su cabeza, los pies de mi en su cabeza, y dice es exactamente como usted dijo, fui yo poseído por el demonio del egocentrismo, del ego que provocó, que generó esto, que generó esto, ofrezco todas mis posesiones, piensa en mí, haz algo para que yo no tenga que vivir las consecuencias de esta acción". Y mi Repa le dice que, eh, yo en mi vida no he tenido necesidad de posesiones, así que tú queda con ellos, pero desde ahora en adelante jamás haga algo que esté contra el Dharma, aun a costo de tu vida. Y así el Geshe, eh, se convierte en un discípulo y realmente arrepiente, y toda la situación se convierte en una condición favorable para él. Y miraré que como sea, había llegado al punto de tener que dejar el cuerpo, iba a tener que dejar el cuerpo. Así sigue un tiempo eh, Enseñando, enseñando, enseñando, estando en estas dos regiones donde había dicho que iba a esperar su muerte. Y finalmente en este tiempo llega el momento de su muerte. Antes de eh, fallecer, Milarepa había dicho que les iba a dejar un último testamento. les, les da más consejos, les reparte las cosas de valor que tuvo, su, o las cosas que tuvo, que ya tienen valor por su por a, a, haber estado usado por él, eh, pero tuvo unas eh, cosas de eh, valor eh, que había recibido de marpa que estaban por ahí no de marpa quizás de no de como sea había recibido tuvo estos regalos de la india repartió su palo no un recipiente un llamado Cápala, ¿no? y reparte las cosas entre los discípulos, y después les dice que debajo de la, ¿cómo se llama el lugar donde se hace el fuego? Hoguera, debajo del lugar donde se hace el fuego, <risa> dice, debajo de esto me, me, yo he enterrado todo el oro que he acumulado en esta vida junto con una carta. Después de mi muerte, desenterralo desentérralo y úsalo". Después más Dojas y dice, Ahora que me han escuchado, ahora que han escuchado lo que digo, lo que canto, hagan lo que he hecho. Siguen mi ejemplo, sigan mi ejemplo. Y lo repite dos veces, sigan mi ejemplo, sigan mi ejemplo. Y se pone en postura de meditación. En esta postura fallece. En el cielo empieza a haber muchas señales, eh, arcoiris, nubes, luces, muchas señales. En una, se describe, en, sí, en una biografía se describe que una luz sale de su coronilla que todos vieron y asciende al cielo. Y aquí hubo, en este momento, todo el mundo, toda la gente presente había visto las señales. Vieron Dakinis llegando. No, seres celestiales. Hubo muchas, muchas apariencias. Lo no, que si una sola persona lo ve, uno piensa que está inventando o alucinando. Pero todos lo vieron. Uh -huh. La Otra instrucción que había dicho, que había dejado, era, ellos, ah, perdón, una, un asunto importante, preguntaron cuando era obvio que se estaba acercando un momento, preguntaron, eh, ¿cómo veneramos el cuerpo? ¿Qué eh, rituales funerales llevamos a cabo? Él, él dijo, eh, para un yogi como, como yo, ¿no? la manera de honrarme, no es de honrar el cadáver, ¿Eh? no se necesita hacer tzatzas, no se necesita hacer una estupa, ¿Eh? se necesita seguir su ejemplo. ¿Eh? Así que, Pero dice que, eh, que, pueden, que deben de cremar su cuerpo, pero hasta había llegado Rechumpa, que no estaba presente. ¿no? y que antes de que llegue chumpa no que no hagan la cremación. Fallece y ahora tienen ¿no? tienen el cuerpo, están venerando ¿no? y todos quieren ¿no? reliquias, quieren algo. Después de la muerte del Buda también hubo mucha atención, porque las diferentes comunidades que habían tenido fe al Buda querían quedarse con las reliquias. El tener contacto físico, la idea de que incluso los restos físicos están impregnados con el ser de la persona por la interdependencia, quieren mantener contacto, no quieren perder contacto y hubo personas de diferentes regiones presentes, ahí se ve la cultura tibetana, algunos deciden vamos a regresar, convocar más gente y, y seremos más que ellos aquí y nosotros tomaremos el cuerpo, y nosotros lo tendremos. Y, en este, y estaban literalmente confabulando a ser. ¿sí? Y en ese momento hubo una visión de Milarepa en el cielo. No voy a contar este, pero sí la doja de lo que no era una aparición de Milarepa, sino un joven con la voz de Milarepa que cantó, y después prometiendo que todos recibirán una parte eh, de los restos más importantes. ¿No? Y todos se ponen tranquilos y ya dejan de pelear porque piensan ah no mira lo que nosotros vivimos a esto y vamos a recibir una parte del resto más importante. Y ahí, pero ahí pasan días y Rechumpa no llega. Después de seis días entran para mirar eh, el cuerpo y ven que se ha reducido, y no solo que se ha reducido, sino era, tuvo la forma de un niño y estaba radiando luz, el cuerpo era luminoso. Pero viendo esto ven que el cuerpo se está reduciendo. Y tenían la inquietud de que iba, iban a perder, iba a desa ir desapareciendo. Y mucha ansiedad para tener reliquias. Deciden cremar, no pueden prender el fuego. Rechumpa no ha llegado todavía. Llega finalmente, Rechumpa tiene una visión de Milarepa que le dice, ¿por qué no vienes cuando te llamo? Hay que venir, más o menos. ¿eh? Rechumpa llega, hace la cremación ¿eh? y en cierto momento Rechumpa ve muchas dakinis que están entrando la estupa. Como se hace una cremación en la cultura tibetana, se toma el cuerpo y se construye una estupa alrededor y se quema dentro de la estupa. Rechumpa ve muchas daquinis que entran la estupa. Es una como una estructura así de yeso o de un material como esto, y se puede quemar adentro. Y es simultáneamente estupa y crematorio. Rechumpa ve muchas daquinis llegando. ¿no? Y están todos, está, él está impactado y amarviado y después se le ocurre, están llevando las reliquias. Y efectivamente, ni cenizas hubo después. Y ellos empiezan a suplicar a las daquinis, no, déjanos algo. y aparece una estupa cristal y ellas están llevando la estupa ¿no? y ellos entienden que están llevando los restos de mirarepa a su reino y uno de los discípulos shibaru eh, pide hace una súplica a las dakinis de dejarles por lo menos la estupa. Y hubo una visión de Milarepa dentro de la estupa contestando la súplica, animándoles a practicar. Hay una eh, apariencia en un momento de reliquias y los discípulos están, es mío, es mío, es mío. Una enseñanza brutal de este aferramiento con la, hay que practicar, hay que practicar, hay que practicar. Finalmente hay una voz. Ya no hay la visión de una forma, sino solo la voz de Mirarepa diciendo: Hijos, no se tienen que estar tan agitados. Hay una piedra con cuatro sílabas. Tomen esto como una reliquia. Y es, dice: Dónde está y ahí ellos lo encuentran y es una piedra que hasta el día, hasta la época de escribir la biografía estaba todavía venerada, una piedra. Pero después se acordaron de estas instrucciones, que debajo de donde se hace el fuego, iban a encontrar todo el oro que él había amontanado, más una carta. No, hubo muchos que, ¿cómo es que tiene oro? ¿Mm? Pero hay que ver qué dejó qué hay, hay que seguir sus instrucciones. ¿Mm? Así que empiezan a, a, a excavar. Cuando excavan encuentran De algodón muy especial, y dentro estaba eh, envuelto, envolviendo un pequeño cuchillo. un ¿Cómo es este material que se usa para prender fuego? Yesca. Yesca, uh -huh. y una navaja. También un pedazo de azúcar y una carta y todos los discípulos en duelo pero no un duelo ni siquiera un duelo como uno tiene duelo para padre y madre un duelo total ¿no? que, que como el sol te había ido has perdido ¿no? tu, tu guía hacia la iluminación ya se ha, se ha ido y en la carta dice, cuando lo corten con este cuchillo ni el azúcar ni la tela jamás se agotarán. Lo puedes continuar cortando con este cuchillo. Córtalos y distribúyelos a las personas que puedas. Quien saborea el azúcar, o toca la tela, estará liberado de los reinos inferiores. Esto es porque son la comida y la ropa de la meditación de Mirarepa, y conllevan también bendiciones de Budas previos. Quien ha generado fe al escuchar mi nombre aún una sola vez no renacerá, en los reinos inferiores durante siete vidas. Esta es la profecía de los victoriosos. Quien sea que dice que Milarepa posee oro, llenen su boca con mierda. Y todos los discípulos se ponen a reír. Y en la biografía explica que aunque todos estaban tan dolidos y tristes, se llenaron de risa al leer esto. En este tiempo, eh, Campopa que había recibido la instrucción de llegar para esta fecha, venía con retraso. Y cuando llega y se entera… Y Campopa eh, llega después, llega tarde. Eh, pero aunque no había estado presente para toda eh, todos esos eventos, eh, trae las instrucciones eh, de Milarepa qué hacer después. Tenemos dentro de la biografía esta indicación muy clara que quien va a continuar principalmente el linaje de Milarepa es este doctor. Milarepa no dejó textos, no compuso, claro, no comentarios, solo sus hojas sonidos transitorios que muchos sí los discípulos apreciaron, repitieron, conservaron, pero libros de instrucción, textos enseñando el arma, no, dejó su ejemplo. En, una, en un momento eh, cuando estaba contando su, su biografía, eh, mientras estaba vivo, uno eh, de los discípulos escuchando esta, esta manera de practicar inimaginable. Y aunque hemos estado imaginando, escuchando toda la biografía durante estas semanas, a veces sí, a nosotros también se nos hace imposible cómo alguien puede hacer esto. Y uno de los discípulos también tuvo esta impresión escuchando a Milarepa ¿no? contar su biografía y comentó a Milarepa. Nosotros seres ordinarios no entendemos, no comprendemos cómo este, cómo podría usted haber soportado esto. Nuestros cuerpos no serían capaces de practicar así. Por esto estoy seguro que Milarepa ha sido desde el inicio un Buda ya un ser iluminado emanando, manifestando, haciendo un despliegue de esto para inspirarnos a un bodhisattva. Yo le ruego, dinos quién es, una emanación de qué Buda. Y Milarepa le dice, mi idea de quién soy una emanación, o de quién soy un renacimiento o emanación, pero aun si yo fuera una emanación de los reinos inferiores, o sea un, una persona muy, muy baja en sus ciclos de nacimiento si me ves como Buda, recibirás las bendiciones del Buda. Pero deben de saber que esta creencia de que yo soy emanación de algún Buda es el mal entendido más grave del Dharma que hay, porque no reconoce lo que es posible para un ser humano practicando el Dharma, puramente. Que el Dharma es tal, que un ser humano ordinario, y no solo ordinario, sino muy confundido, como era Milarepa en su juventud, actoso muy violentos, una mala voluntad espantosa, actuando, meditando, aprendiendo chamanismo para hacerles algo, enfocando todo el poder de la mente hacia venganza. Uno puede haber tenido una mente así, metida en violencia y profundamente confundida. arrepiente y decide cambiar. Y se encuentra un lama cualificado y recibe enseñanzas del Dharma y reconoce que tiene que practicar todo esto es posible. Y pensar que era nada más un despliegue para inspirarnos es totalmente equivocado, es un menosprecio del Dharma. Y cuando pensamos en las herencias, el patrimonio, Mirarepa no dejó reliquias, excepto este azúcar, cuchillo, algodón. Mm, en diferentes lugares hay diferentes piedras y varos y cosas conectadas con Mirarepa, pero básicamente su patrimonio es su ejemplo, el ejemplo de lo que es posible a través de la práctica. Gambopa tomó este patrimonio. Primero después de la muerte de Milarepa fue a un lugar llamado Ulka y pasó siete años meditando en Mahamudra años meditando meditando meditando meditando después acordándose de estas instrucciones de ir a la montaña de Dhakla Gampo va a esta montaña ahí y él está sinceramente siguiendo el ejemplo ha escuchado todo lo que pasó, todos los consejos, escuchó de los otros discípulos, ¿no? y se fue ¿no? con este, con esta, ¿no? con la impresión tan vívida de las últimas palabras del maestro. Sigan mi ejemplo. Practica siete años en Ulka, Mahamudra, y después va a la montaña donde Milarepa le dijo, esto es tu lugar de actividad, ve allá. Tampoco tiene la idea de encerrarse en un retiro sellado, retiro totalmente cerrado, donde tienes una cueva o tienes una cabaña y cierran cierra la puerta, no vas a salir, 12 años. Se está encerrando y tiene una visión de Dakinis muy impactante. Y les dicen, en vez de encerrarte 12 años en retiro cerrado meditando, sería más benéfico 12 años enseñando el Dharma. Y esto es un momento clave en la historia de todo este linaje. Él toma estos, estos consejos en serio, no era su anhelo, pero tomó muy en serio las instrucciones que recibió de las dakinis y se pone a enseñar, ofreciendo el Dharma. Y dentro muy, muy poco tiempo, empieza a juntar, a acercarse. Repas. Él es el discípulo principal de mi repa. Eres un, un repa, tú quieres ir de preferencia con él. Pero también, que es Kadampa, Que es, no que es título. Que es personas que realmente están sinceramente practicando las enseñanzas kadampa. En el linaje kadam tenemos dos juegos importantes de prácticas. Práctica de lamrim, que viene de, de la tradición kadampa, y práctica de lojong. Lamrim es el camino gradual, lojong entrenamiento de la mente. Campopa compone, escribe uno de los textos de Lam, Lamrim más importantes. Después de Atisha que escribió el primero, el original, uno mucho más amplio y detallado, eh, que era eh, compuesto por eh, Campopa. La el precioso ornamento de la liberación, texto del hombre la, El texto muy importante de Loh Jung, eh, el eh, guinalda de preciosa, ¿Sí? o guinalda de joyas o guinalda preciosa. Estos textos siguen siendo muy importantes eh, en todas las tradiciones Kagyu. No solo repas, no solo geshes kadan, practicantes de Mahamudra de todos tipos, hombres, mujeres, monjes, monjas. Y se empieza a convertir esta montaña de Taclagampo en un centro completamente vivo del Dharma. Monasterio, muchas cuevas, cabañas, casitas, todos practicando, practicando, practicando, practicando. Exactamente como en el sueño de Milarepa. Tampopa tuvo muchos discípulos. Entre sus discípulos hubo tres muy importantes. Uno se llama Dusum Kiempa, que fue el primer Karmapa. Dusum Kempa también tuvo una vida muy interesante y llegó con Gampopa. Otro era Pamodrupa, un tercer llamado Shogon y muchos otros más. Pamodrupa tuvo también muchos discípulos y entre sus discípulos se fundó otro otra juego de escuelas cuando hablamos del linaje de Milarepa. Milarepa transmitió diferentes instrucciones a diferentes discípulos. Rechupa eh, fue eh, recipiente de linajes muy importantes, de transmisiones de Dharma muy importantes que se transmitieron eh, verbalmente principalmente persona a persona, sin mucha textualidad. Y el linaje que, se, que eh, siguió Derechunpa sigue siendo un linaje, o, o ha sido un linaje importante, el linaje Aural Derecho. ¿Tzerima? se recuerda la espíritu poderosa que vino a examinar. Me di cuenta después que omití un detalle importante en su biografía o en su historia. Ella, cuando vino a examinar Milarepa, ella ya había estado tomado, convertido y atado por juramento. Por Padmasambhava, siglos antes, pero no estaba exactamente como hubo cierto, con cierto impacto, pero no estaba tan tan tan no estaba guardando tanto los compromisos que había tomado con Padmasambhava y esto es el peligro de entrar en este tipo de vínculo con espíritus que no son iluminados, son tan confiables como nosotros, o sea, pueden cambiar <risa> sus mentes. Y Srin eh, había entrado esta relación con Padmasambhava pero no se sostuvo. Y por esto vino curioso este Milarepa, de qué está hecho, vamos a ver, vamos a, ¿no? a hacer pruebas. Pero cuando en, conectó con Milarepa y él empezó a a darle el dharma, darle el dharma, darle el dharma, ella sí se convirtió en una discípula muy importante y un espíritu con muy larga vida. Y Zerima sigue teniendo un rol importante en todo el linaje. En todos los años cuando hay la asamblea de mojas en la tradición Karmakagyu, que es el linaje que viene del Karmapa, Gampopa, entre los primeros discípulos, un discípulo directo importante de Uzumkienpa, el primer Karmapa, de ahí el linaje Karmakagyu, ¿no? que están conservando las enseñanzas de Milarepa, con todo lo que Gampopa recibió también. Gampopa había recibido Mahamudra, seis dharmas de Naropa, todo lo que recibió de Mirepa, pero también tuvo toda la formación Kadampa, todo el amren, todo el otro. Y esto fue lo que Gampopa hizo: integró los dos, los dos ríos, y transmitió esto a sus discípulos. Entre los discípulos directos, eh, se fundaron cuatro podemos llamarlos escuelas cuatro que sus, inspiraron sus discípulos que eran sus ¿no? herederos hubo cuatro que fundaron cuatro escuelas fundadas por discípulos directos de campopa el único que hoy en día sigue eh, siendo muy activa es karmacacho entre Pam Pamo Drupa, entre esta segunda generación, no discípulos directos de Campopa, sino a dos pasos, eh, se fundaron otro ocho escuelas. Entre estas ocho escuelas, que son como, como nietos en vez de hijos, eh, se encuentra Rikun Kagyu y Drupa Kagyu y estas tres escuelas son las ahora principales. El más eh, grande eh, en términos de presencia sigue siendo lo, el, el Karma Kagyu que tiene la, esta, este linaje de, directo de Campopa. pero Rukpa Kagyu y Jigun Kagyu siguen siendo muy grandes. Lo que va a pasar con Rupa Kagyu, hay un poquito de pregunta porque el linaje, de en la cabeza de este linaje que es un Rupa, ha declarado que ya no quiere que lo reconozcan como Kagyu, sino solo Rupa. Así que no está, hay cierta pregunta alrededor de esto. Rikun Kagyu sigue transmitiendo así. Drupa Kagyu, eh, hay los que, dentro de Drupa Kagyu, hay los que dicen, no, nosotros sí somos Kagyu, 100% estamos transmitiendo esto. Pero estamos viviendo en tiempos complicados. ¿no? El Dharma ha salido, todo lo que se formó en las montañas, conectados con lugares muy específicos pero después, esparciendo con gansos, juntando sus grupos, hay cierta… ya sabemos todo lo que pasó con la invasión en China al Tíbet, que la base ¿no? está ahí, en esta condición muy vulnerable, y lo que ha salido también no tiene el contexto, y así que… Es un momento muy, ¿no? muy peligroso y muy frágil. Sin embargo, como los gansos que han volado en muchas direcciones, hay centros donde hay, se hace retiros largos, se han hecho retiros largos con gente encerándose para tres, mes, tres años perdón, en Argentina, en España, en los Estados Unidos, en muchos, en Inglaterra, ¿no? obviamente en India, Nepal, y aunque en Tíbet está en, en esta condición ¿no? muy complicada. Sigue habiendo gente haciendo retiros largos en el Tíbet. ¿Sí? Cuando hubo recientemente este gran terremoto en el extremo este del Tíbet, en el monasterio de Changurinpoche, que es un lama muy importante en el linaje Karmakagyu, su monasterio quedó muy impactado. El centro de retiros, donde hubo ¿no? personas encerradas para hacer retiro de tres años, parte del centro de retiro quedó destruido en el terremoto y hubo retirantes que fallecieron cuando la casa se destruyó parcialmente. Los que no quedaron muertos, ¿no? por el terremoto decidieron continuar el retiro. Esta tradición de si viene la muerte, practicar, si a ti no te toca sino a otros, a practicar. Pero a la misma vez tenemos esta instrucción de las Dakinis a Gampopa, practicar sí, pero también compartir el arma. Y tenemos los dos llevándose a cabo ¿no? en todas las direcciones. Estaba hablando de cerima. Sí, <risa> cerima. Se hace la puya, la, una, um, um, una ceremonia conectada, una práctica conectada con cerima. Eh, todos los años ahora en vodkaya durante la asamblea de monjas. Vicharima tiene un rol muy importante en, en proteger el linaje, uh -huh. eh, durante… yo tengo la impresión que se necesita como 20 sesiones más para <risa> tener todos los… Todo el contexto para realmente entender. En el tiempo de Gampopa no ha habido todavía la tradición que ahora es muy fundamental para el budismo tibetano de reconocer, de reconocer renacimientos. Primer Karmapa, segundo Karmapa, quinto Dalai Lama, sexto Dalai Lama, como manera de mantener continuidad. ¿Por qué no hubo en el tiempo de Gampopa? Porque fue el primer karmapa, su discípulo, que fue quien, a quien se le ocurrió dar instrucciones y así poder continuar cuidando como manera de, de mantener la continuidad. Mantener la continuidad a la misma vez pudiendo adaptar a nuevas circunstancias, porque cada generación nueva, literalmente, ¿no? tiene continuidad pero puede responder al contexto. Esto fue una idea básicamente del primer karmapa. Antes no hubo esto. Ahora sí, y la continu continuidad de renacimientos ahora es muy importante en conservar. Ciertos, ciertas enseñanzas se transmiten por ciertos lamas que están guardados y practicados muy intensamente en sus monasterios, etc. Durante esta asamblea de monjas en Bodhgaya, en un año su santa karmapa había ya estado recibiendo súplicas de los alumnos, los discípulos de una eh, reencarnación importante en el linaje que se llama Tengar Rinpoche, había estado recibiendo peticiones, ¿dónde está? Falleció, ¿dónde está el renacimiento para poder formarlo, para continuar la transmisión de sus enseñanzas? Y para continuar cuidando los discípulos con quien tiene un vínculo kármico, cuidando a través de vínculos donde hay conexión kármica. Ese año su santidad del Karmapa dijo unos días después que durante la ceremonia de Tseringma tuvo un sentimiento muy vívido, conectado con la búsqueda del renacimiento de Tenganocha. <risa> Otro año, las monjas, al año, sí, al año siguiente, ajá, al año siguiente, las monjas. Dharma Data menos una, que soy yo, eh, estuvieron, yo, no, yo estaba en, trabajando en otro lugar, y las monjas estaban durante la ceremonia de Tseringa, su santidad el Karmapa estaba en el trono, y en cierto momento llama a la persona principal encargada de, de la, las actividades de Tenga Le llamó al trono, empieza a dibujar y a escribir, explicándole algo durante la ceremonia. Y le da la encomienda y pocos días después de la asamblea de las monjas habían encontrado, identificado, y llevado el joven renacimiento de Ngarimpoche. Ahí la conexión con Serimba para cuidar de la manera dentro de su capacidad. Así que Serimba, discípula femenina de Milarepa, sigue teniendo este rol muy importante en el linaje: conservando, cuidando, protegiendo. Estamos ya casi un milenio después de la vida de Milarepa. Hemos escuchado su nombre, tenemos el ejemplo de su vida. Las prácticas meditativas que a él le había permitido transcender una juventud y raíces ¿no? de mucha violencia interna y externa. Las enseñanzas que permiten que trascendemos toda esta confusión, para poder ver la naturaleza directamente de nuestra mente, de cultivar todas las cualidades, estas instrucciones no solo siguen existiendo en forma de textos, de hojas que uno lee y uno se inspira. Hay maestros, grandes ejemplos de práctica. En todos los linajes ¿no? que vienen de Campopa, hay personas logrando, inspirándose, por ejemplo, el ejemplo de Milarepa, recibiendo las instrucciones de personas que los han recibido y practicado, de personas que los han recibido y practicado, generación tras generación, no solo las instrucciones, personas que nos pueden guiar, y ejemplos. en el linaje Karma Kagyu, ¿no? en el linaje Trupa y en Trikon Kagyu. Hay personas meditando, generando compasión, dando la espalda a todas las ¿no? preocupaciones con imagen y reconocimiento y bienes, todo lo que genera más confusión, dedicándose hacer de verde de beneficio para sus madres y padres de todas las vidas. Estamos viviendo todavía un momento muy afortunado. se inspiran por su ejemplo pueden generar no solo admiración, como Milarepa mismo insistió, yo no soy diferente que ustedes, no soy una emanación, no nací como un ser excepcional, nací como un ser muy ordinario, muy. Y si admiramos su ejemplo, esta admiración, con sus propios, su propia instrucción, siga el ejemplo. No quédense mirando inspirados. Todos lo podemos hacer. Si yo lo no pude hacer, ustedes que no se han, no han generado tanto, también. este ejemplo es la reliquia y todos tenemos una porción.